Amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos al podcast de Canal 49 Semana 3 de la NFL, ¿eh? saludo a todos aquí en YouTube Y los saludo en iBox y en Spotify Si me están escuchando, eh, bienvenidos a este podcast No triste, no no, no, no estoy así triste, estoy como que... Ja, pues, como todos nos quedamos creo que un poquito como en shock Arr, Juego bastante, bastante emocionante al final los tres juegos que nos han dado los 49 han sido demasiado emocionantes, demasiado cardíacos todos, pero este sí fue como en extremo, ¿no? Hay mucho de qué hablar, obviamente, ¿no? Hay, hay mucho que eh, decir de este partido, pero lo primero que tenemos que empezar diciendo son dos cosas y quiero ser muy claro. La primera es, eh, creo que tenemos que estar muy muy, este, pues agradecidos de poder ver a un coreback como Aaron Rodgers, la verdad es que el señor es un futuro salón de la fama, y por eso insisto, como les dije en, el, en la plática previa al juego, para mí el mejor coreback que hay en este momento en la NFL. Diferentes factores, a veces el equipo no le ayuda, la directiva no le ayuda, eh, pero el señor ha cargado a los empacadores durante no sé cuántos años, sobre todo los últimos, casi él solo, los ha metido a finales de la conferencia nacional Pecho frío, como sea Pero es un gran coreback Y para mí el mejor coreback que hay en la NFL en este momento Nos lo dejó claro Este juego lo gana, sí los Packers Pero creo que lo gana Aaron Rodgers La verdad es que mis respetos al señor Rodgers Y lo segundo que tengo que decir es eh, Felicidades a los Packers Ganan bien, la verdad Creo que es merecido eh, Dominaron todo el partido o Si no todo el partido, todo el tiempo estuvieron arriba no Siempre tuvieron la ventaja Salvo eh, en ese último minuto cuando San Francisco le damos por fin la voltereta. Pero pues Rogers hace lo que sabe hacer y por eso eh, eh, pues está por encima de la media, ¿no? No, no, no es justo hacer esta comparativa eh, Rogers-Garópolo porque obviamente Garópolo está años luz del señor Aaron Rogers y, y, y creo que Garópolo tiene una actuación que termina levantándola, termina salvándola pero tiene una primera mitad nefasta, tiene un, un par de errores en la primera mitad de esa intercepción. Si bien el safety la descifra bien y llega a tiempo al balón, era un buen pase pero le puso demasiado aire ¿no? y le da demasiado tiempo, lo, lo, lo telegrafea demasiado y el safety pues, llega a tiempo, se lleva la intercepción. Y el segundo pues es un fumble, si sí, se equivoca, sí creo que se ciega, no sabe qué hacer con el balón, pero también la presión del lado derecho todo el tiempo, no sé si pusieron atención. Y por eso ha sido mi tema desde hace ya bastantes temporadas, los que siguen ganando 49 desde ya tiempo atrás. Ha sido mi tema el guardia derecho. A veces me tiran de loco, a veces no me creen. Pero si pueden verlo ahí en Game Pass, en la repetición, en alguna otra plataforma que puedan ver la repetición. Es digno de ver el mediocre trabajo que hace el señor Daniel Bronskin en el guardia derecho. Y de repente uno dice, pues para eso trajimos a Aaron Banks, Aaron Banks está lastimado. Y uno ve el juego de los jefes contra los cargadores y ve a Sante Samuel lo que está haciendo y pensar que lo pudimos tener. Entonces de repente me, me empiezan a, a, a, a dar estos dolorcillos de cabeza por lo que hemos hecho en los, en los drafts anteriores. no Pero bueno, el punto es este. Felicidades a los Packers, eh, ganan justamente así como hace 8 días, me parece que los 49ers ganan justamente contra Filadelfia en esta ocasión ganan los empacadores más que justo. Felicidades a los Packers. Se llevan una buena victoria. Eh, nos emparejamos en récord. Y, este, y pues yo creo, presiento que por ahí nos vamos a encontrar en algún otro momento. Nos echan a perder, ¿no? Nuestro nuestra, eh, regreso al Levi Stadium con gente eh, estrenando este bonito, eh, hermoso jersey del 75 aniversario. La verdad es que yo tenía mucha ilusión y estaba muy emocionado de ver este partido. Una primera mitad que me deja bastante molesto, me deja bastante frustrado por la falta de, de, de, de idea en ambos lados del campo, ¿no? Me parece que uno de, uno de los puntos importantes que también se habló aquí en el canal previo a la temporada era eh, la novatez de nuestros coordinadores y creo que en ambos lados se notó hoy, de Michael Ryans, eh, me parece que es más el trabajo de los, de los, de, de, de, de los jugadores los que de repente hacen eh, la labor de los que de repente sacan eh, la cara y logran frenar a Green Bay en momentos puntuales pero sí eh, esta carencia de ideas para atacar a Rogers sobre todo en el último drive no o sea yo sé que para Rogers pues, se pueden decir muchas cosas y uno que es un simple mortal pues, eh, pues no, no, no me atrevería jamás ni siquiera a compararme a... a de Michael Ryan ni, ni, ni siquiera eh, intentar cuestionarlo pero sí me parece que cuando enfrentas a, a un jugador como Rogers jugar con el librito pues es, es lo más sencillo no está mal lo que hace al final no cubres las zonas profundas cubres las bandas y dejas que te tire al centro pero pues no dejas que te tire al centro con 4 segundos eh, atrás en la bolsa no era obligarlo a tirar al centro pases rápidos para consumir el reloj no tenían tiempo fuera pero el señor Demerco Ryan solamente decide cargar con cuatro. Y pues con eso Rogers hace maravillas. Sabíamos que iba a buscar a, a Devante Adams. Y Devante Adams lo dejaron solo en las dos ocasiones. Lo cual pues son cosas inexplicables, ¿no? Eh, no es que extrañe mucho a Robert Sala. Pero creo que Sala en, los últimos, en la última temporada del año pasado había entendido un poco más de qué iban estos juegos. Y Demerco Ryan es total y completamente chamaqueado en el último drive. Al igual que contra Filadelfia la semana pasada Y en los últimos dos minutos contra Detroit De Michael Ryans le está faltando mucha idea En sus planteamientos defensivos Desde mi muy particular punto de vista Insisto, no soy coach, no soy profesional ni analista Simplemente digo lo que pienso, lo que siento como fanático Y eso es lo que yo eh, alcanzo a ver de este, de este final del partido 37 segundos eh, Sin tiempos fuera y, y Rogers te pone el balón para el gol de campo. No, Mason Crosby patadón. No estaba la posibilidad de que lo pudiera fallar. No lo falla y se llevan la victoria a los Packers. Pero vamos a regresarnos hasta el principio, ¿no? Y vamos a analizar como lo está haciendo en todos los podcasts, ¿no? En los dos primeros podcasts, unidad por unidad. Me parece que Garoppolo, insisto, una, una primera mitad para el olvido juega mal, lo que se dice, mal lo que le sigue, ¿no? O sea nada Y también tiene mucho que ver, bueno, estamos con Shanahan, pero Garópolo mal, impreciso, nervioso, eh, mediocre, que creo que demuestra en la primera mitad la cara del Garópolo, que por eso mucho, mucha gente odia y por eso mucha gente ya no quiere en San Francisco una primera mitad. Para el olvido de Jimmy Garoppolo eh, no, sin idea, ¿no? Mal. Uh, en, a secas mal, ¿no? Tiene que entrar Trey Lance en esa... En ese, en esa eh, último down o tercera oportunidad para intentar, para, para anotar con las piernas, con las piernas, porque pues Garoppolo no, hay otros factores ahí ahorita los vemos con lo de Shanahan y McDaniels una segunda mitad de Garoppolo mucho mejor, no salvo ese fombole, ese error que afortunadamente no cuesta eh, pero Garoppolo saca la casta al final, ese último drive por eso se le paga lo que se le paga a un coreback, eh, como lo que se le paga a Garoppolo para que te haga esos drives y esos últimos dos drives, la verdad es que Garoppolo se saca la espina. Termina con números decentes, muy parecidos a los de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers termina con 261 yardas. Jimmy Garoppolo con 257, ¿no? Estamos hablando de 4 yardas menos. Y eso por el último drive de Rodgers. De, de otra forma, Rodgers hubiera terminado con menos yardas que Garoppolo. Si sí, Rogers termina con mejor rating, porque a él no le interceptan, a Garoppolo sí. Si sí, Rogers termina con mejor porcentaje de completos, no me parece que 33 de 43, por ahí, San Francisco, este Garoppolo 25 de 40. Eh, pero bueno, como les decía al principio, no hay punto de comparación. No podemos comparar a Rogers con Garoppolo porque Rogers está en otra estratosfera eh, muy lejana a los simples mortales como Jimmy Garoppolo. Eso es lo que yo veo de Garoppolo. La verdad es que eh, una mejor primera mitad nos hubiera ayudado demasiado. Así, eh, perdimos por dos puntos, ¿no? Gracioso, no estaba viendo eso de los números. Con dos segundos en la primera mitad, lanza nota. Y con dos segundos al final del juego, los Packers nos sacan del partido. Y nuevamente se asienta esta, esta onda de que ya lo, habíamos, ya lo habíamos hablado. Bueno, ahorita es que son es tantas cosas que traigo en la cabeza. Yo creo que este podcast iba a durar tres horas, así que aguántense o váyanlo viendo en partes. Eh, es lo que veo de Jimmy Garoppolo. El siguiente punto, ¿no? Que hay que, que hay que ver y que hay que, eh, sí hay que hablarlo. De nueva cuenta, no voy a justificar y no voy a decir perdimos por esto, perdimos por aquello. Insisto, Green Bay gana bien. Porque también Green Bay tenía muchos lesionados. Estuve viendo la lista de lesionados de Green Bay previo al juego y también tenía muchos lesionados más los que se les lesiona, ¿no? Eh, no teníamos corredores. Trey Sermon, la verdad es que huele a pesta a bost. No muestra nada, salvo la anotación que tiene allá una yardita, que es más por los bloqueos, él prácticamente nada no avienta. De repente, cuando Shanahan regresa a, a las bases, no sé por qué la primera mitad no quiere jugar con el, el ataque terrestre que si que, que, que, que les funciona, intenta hacer cosas que no dan para nada, no resultan de ninguna forma. No se inventa, básicamente empieza a correr con Kyle Juszczyk, no lo pone casi como, como rackback en lugar de fullback. Se vuelve, empieza el, el juego como el corredor, eh, intenta correr con Samuel, intenta hacer cosas, pero pues no, renuncia completamente al ataque terrestre. Solamente vimos a Sermon, ni siquiera vimos a, a los estos que trajo de, de la escuadra de reservas de Minnesota y de no sé dónde, de Cincinnati. Eh, básicamente Shanahan sabía que no iba a poder correr el balón o decidió que no iba a correr el balón. No, creo que Sermon fue el mejor corredor con 30 yardas, no llegamos ni a 80 yardas terrestres para una ofensiva que es su base, pues estaba perdido. Y lo dijimos en, en, en, en la plática previa, no yo se los comentaba. O sea, para San Francisco es, es, es importantísimo, eh, como siempre, intentar eh, hacer que el ataque terrestre funcione. Si no funciona, pues el juego va a recargar en, en el brazo de Jimmy G. Y así fue. Y Jimmy G... Responde hasta la segunda mitad, parecía que con eso alcanzaba y al final no alcanzó. Pero el ataque terrestre inexistente, sin corredores, no se puede. No sé qué va a pasar, no sé si, si el Mitchell va a regresar ya la siguiente semana y va a hacer lo que fue contra Detroit. Eh, me parece que, que, que yo había leído que Jeff Wilson para la semana 4 ya podría estar, lo cual creo que va a ser de gran ayuda, ojalá. Eh, ya Michael Hasty está en el Injury Report No sé cuánto tiempo va a estar fuera Por ahí leí, tal vez hasta la semana 8 eh, Golpe porque si lo estaba haciendo bien Y pues Monster, como ya sabemos ya está fuera toda la temporada es, esa, esa parte nos pega hoy sin ataque terrestre Que es como siempre demolíamos a los Packers Pues no existió Y pues no, no hubo Básicamente no existió el ataque de San Francisco Ni modo No es eso, no tiene la culpa a los Packers, insisto eh, La línea ofensiva por ahí Alex Mack otra vez cometiendo un error ahí en el centro. Afortunadamente la recupera Garópolo y, y logra sacar yardas, ¿no? Este, pero Mac pues no sé si empieza a mostrar símbolos de, de, de vejez. Sin embargo, juega bien. Trent Williams deshace al que se le pone encima. Lake Tomlinson no se ve mucho, pero lo está haciendo muy bien, como siempre. ¿no? Yo creo que a Tomlinson se le está infravalorado. Me parece que es uno, un, un, gran, un gran guardia izquierdo. El problema sigue siendo del otro lado. Y vuelvo a nuestro guardia derecho. Y sigo pensando por qué agarramos a Javon Kinlow Y por qué no agarramos a Tristan Wirfs. A, a, a, o sea, no entiendo. Tristan Wirfs lo que está haciendo en Tampa Bay es sobresaliente. Más que sobresaliente. Y acá no tenemos guardia derecho. Daniel Bronsky, de todas, todas casas se lo comen. Lo hacen para atrás. Termina haciendo holdings. Daniel Bronsky sigue sigue siendo... Jugando de malo a mediocre. Y, y, y ese sigue siendo el punto débil de San Francisco. Por ahí llega toda la presión. McClinch necesita ayuda. McClinchy lo está haciendo un poco mejor. Pero no ayuda. Y pues Brownfield no es la ayuda. Tienen que estar alineando con, constantemente a Juchek de ese lado. O a Kittle para que les ayuden los bloqueos. Lo cual este, pues es, es bastante triste. Porque pues, se vuelve muy predecible que de ese lado San Francisco no tiene mucha fuerza. Entonces la línea ofensiva... Hoy capturan cuatro veces a Garópolo, ¿no? De, no lo habían a, a capturado tanto en la temporada y hoy se lleva cuatro capturas. El ataque terrestre no existe, entonces básicamente hoy eh, pues las trincheras las gana, las gana Green Bay. Eh, receptores. Divo Samuel desaparecido, por ahí agarra no sé cuántos pasos un par. Hoy aparece más Brandon Ajoe, un poquito más. Eh, Samuel vuelve a salir lastimado. No sé si, creo que sí regresó después, pero no sé por qué no aparece Trent Sheffield, no sé por qué no lo están usando. Inclusive yo pensé que estaba lastimado, de repente vi que entró. Cuando Samuel se ha lastimado, entra Sherfield y dije, bueno, ¿y por qué no lo están metiendo? Da. Joan Jennings ahí está, tampoco lo utilizan. A lo lo buscan poco y cuando lo buscan da resultados, ¿no? También, insisto, las defensas están muy, muy, muy, muy al pendiente de lo que está haciendo Kirill. Eso abre otros espacios, eh, pero pues quiero otra vez, aunque aparece y es el mejor receptor de los Niners con noventa y tantas yardas, ese es el último pase, esa escapada. Kiro es, es, es, sigue siendo lo mejor que hay en la ofensiva de los 49, sin lugar a dudas. Por la cerrada no nos preocupamos, los bloqueos geniales. este Juschek lo hace bien, no, esa última anotación. Genial, creo que lo utilizan bien Shanahan, eh, aquella, esa, esa jugada de engaño en la que se pone en el centro y gana la yarda. La anotación, yo les juro por Dios que es la primera vez que no quería que anotara Juszczyk ahí. Yo hubiera estado bien con que cruzara la línea del primer gol, porque de lo que se trataba era precisamente no dejarle tiempo a, a, a Rodgers. Y, y, y cuando anotó sí me puse feliz, sí festejé. Pero me quedé con esa sensación de, ay, todavía no tenías que haber anotado, todavía no. Y pues así fue, ¿no? La defensa. Por lo que había mostrado la defensa, miren. Ahorita vamos con la defensa. Entonces, mi evaluación está de la ofensiva, eh, creo que trató de sacar el juego al final. De hecho, ya lo había sacado, ¿no? por ahí alguien comentó, a veces leo comentarios, no no, no me gusta criticar lo que comentan. Cada quien es libre y, y yo respeto mucho las opiniones, pero se avientan comentarios de... Vean a Rogers cómo se debe de ganar un juego. Garópolos lo había ganado. O sea, Garópolos ganó el juego y lo, y lo dejó ganado con 37 segundos. ¿Qué más le puedes pedir a Garópolos si te, si te armo ese drive y te gana el juego? Lo de Rogers ya es de, de, de otro planeta. O sea, lo de Rogers ya... o sea. Si por le se el balón con 37 segundos sin tiempos fuera, pues no lo va a ganar, no lo va a ganar, lo ya había hecho lo necesario para ganar el juego, pero la defensa, quién sabe qué pasó, ¿no? Y, y creo que esto fue, este, pues una crónica, la crónica, ¿cómo es? La crónica de una muerte anunciada, ya nos habían dado dos avisotes, ¿no? Con Detroit y con Filadelfia, y con que un juego no se acaba hasta que está en ceros y nuevamente pasó, y esta vez sí, no nos la perdonaba. Pero bueno, terminamos con la ofensiva. Eso es lo que yo veo. no Shanahan me parece que se tarda en empezar a caminar. Le ha pasado los tres juegos. Los primeros drives siempre son basura total y completa. No puede mover el balón. Todos sabemos que la primera ofensiva siempre ya está más que entrenada. no Cuando, cuando un equipo entra y su primer drive ya está más que entrenado. Todas y cada una de las jugadas. Shanahan no puede mover el balón en sus primeros drives, no sé qué pasa, y tarda mucho en carburar, tarda mucho como que en, en, en entender que hay que abrir más el playbook, ¿no? cuando Shanahan de repente abrió más su playbook, pues empezó a mover el balón, empezaron a ganar yardas con todo y la ausencia de corredores, y Shanahan se tarda mucho, mucho en empezar a tratar de, de golpear al, al, al adversario, todo, todo y más viendo que se están haciendo daño, ¿no? La defensiva se la pasó adentro del campo casi toda la primera mitad... Shanahan fue incapaz de mover el balón con Jimmy... Y la ofensiva en general mal... Eh, bueno, la segunda mitad fue otra historia... Pero... Mmm, calificación de la ofensiva... Por lo que hizo al final... Yo creo que alcanzan un seis y medio, Tal vez un 7... Porque casi sacan el juego... Si hubieran ganado... Pues no estaríamos hablando de, tal vez de un 8, medio, 8... Pero mmm, no alcanzó para ganar... El partido se deja ahí en la primera mitad... Y con Rogers no puedes hacer eso. La defensa, miren. Eh, no sé. Es que jugar contra Rogers pues, está cañón, ¿no? Muy cañón. La frontal. Rogers estuvo deshaciendo el balón súper rápido. Era imposible llegarle ante la velocidad con la que sacaba los balones, los pases. Atacó las zonas profundas. Algo que yo creo que vio de Filadelfia, que se podía atacar. De hecho, me sorprendió mucho que en el primer down estaba Ufanga en lugar de Ward, ¿no? Y... y Ahí atacó la zona, atacaron a Linover, quemaron a Linover, se lastima Josh Norman, eh, no lo que nos faltaba, sumándole al hospital. Yo sé que tenemos muchos, todos los equipos tienen lesionados, pero los San Francisco ya caen en lo ridículo, es demasiados jugadores estelares, eh, todo el tiempo se están lesionando, a mí ya no sé, ya hasta me empieza a dar hueva hablar de ese tema, ya ha hablado tanto. He analizado tanto este punto de las lesiones y no pasa nada, sigue sucediendo. Entonces yo creo que pues ya, ya mejor es, es hacernos a la idea de que en cada juego vamos a ver caer a alguien, ¿no? En modo Bosa intenta hacer las cosas. Eh, creo que es el que más destaca de la línea defensiva, independientemente de no tiene sacks, Hace buenos trabajos, tiene una captura, tiene tacleas ahí una para pérdidas de yardas, mete presión. No, por ahí lo tienen que jalar para que no llegue. De Kinlow, yo sé que. Lo siento, Kinlow Lovers, pero Kinlow No. O sea, sus labores contra la corrida. Muy pobres, ni una tacleada atrás de la línea. Nos corrieron por el centro de los Packers cuando quisieron, ¿no? Eh, por fuera igual. De los Packers, se desapareció. se terminó con una tacleada. Una tacleada, Arica Armsett. Y, y, y, y que. Y que es el que más presiona al coreback, ¿no? Pero pues. Pues lo puedes presionar, pero si no le llegas, un chavo, ¿no? Y Rogers ahí estuvo. Lo que hace Rogers es, es, es hasta desesperante, ¿no? Ford entró, no fue factor. Hubo rotación, estuvo entrando DJ Jones, estuvo entrando Adrian K., por ahí lo vi, pero pues nadie realmente hizo mucho. Eh, y yo seguiré siendo viuda de The Forest Wagner, porque The Forest Wagner, ah, como nos hace falta en esta línea defensiva. La línea defensiva no es la misma desde que Wagner se fue y se ha visto el año pasado independientemente de las lesiones este año en teoría la frontal está completa pero no está bogner y, y eso es lo que pasa ¿no? los Packers nos corrieron para 100 yardas ustedes equipos pues, nos han corrido para más de 100 yardas eso no pasaba en 2019 y que si las lanas y que miren si algo tengo es que investigo y si algo tengo es que veo números y ustedes lo saben, he hecho programas eh. Bogner se pudo haber quedado problemas y que me digan que es que si no no se le podía dar contrato a warner y es que si no no sé se... claro que se les podía dar contratos o sea, viendo los números viendo todo viendo el dinero que se hubiera ahorrado con, con Armstead y la innecesaria para mí pick de, de kinglow bogner aquí era aparte era querido en el equipo y está pesando pero bueno ya no se puede hacer nada pero voy a seguir siendo viuda de Bogner porque Bogner le hace muchísima falta a esta defensiva y se está desperdiciando en Indianápolis. Pues, pues los Packers nos corrieron como quisieron. No le pudimos llegar a, a, a Rogers, Creo que cuatro presiones de, y una captura. Y fue todo. Rogers nos deshizo porque prácticamente no se le pudo hacer absolutamente nada. Jugamos con esquineros suplentes, sin Sherman. Pues ese lado lo atacó Rogers sin broncas. Norman se lastimó muy rápido y atacó. En cuanto salió Norman, atacando bueno, a Dante Johnson, Emmanuel Mosley también pues no, no fue lo que se esperaba. O sea, parece una, una interferencia que pues no. Los castigos también. No regalamos muchos castigos. Y he de decir también, porque hay que decirlo, que creo que los árbitros nos favorecieron varias veces. Y, eh, hubo una, ru una rudeza al pasador que le marcan por un empujón que le dan a Garópolo que para mí no era. El golpe que le da Jimmy Ward, a Adams, eso era a favor personal, eran 15 yardotas y nos la perdonaron. Eh, por ahí hubo algunos más, entonces sí creo que a pesar de eso también los Packers se sobreponen. Ah, una de por en, en, en zona de gol que tira el pase ahí, no había ningún receptor y no había salido de la, de la, de la zona de los gares y no le marcaron el, el, el intentional grounding, ¿no? Entonces... Sí creo que por ahí los árbitros nos echan la mano y ni así nos alcanzó. Eh, y la defensa, pues muchos errores. Warner se equivoca ahí al final. Va bien pegado, pero se le olvida que no puede estar tocando al, al receptor antes, ¿no? Warner, de hecho, pues no es que lo haya hecho mal, pero pues, creo que Rogers lo, lo estudió bien. Sabía contra quién se iba a enfrentar y borró del mapa a Warner. Warner, en esos últimos pases... Estaba muy metido, tenía que haber estado más atrás, o los certis un poco más metidos. Y el tiempo que le dieron a Rogers, pues nos deshicieron, ¿no? El pase que mete en la esquina en el, en el, en el último touchdown. O sea, Todo de Rogers. Yo creo que los Packers sin Rogers no serían nada, pero lo son, porque tienen al señor Aaron Rogers. Eh, los Packers, pues eso fue lo que vi. Creo que los Packers no pesaron esta vez mucho. No en segundo nivel estuvo. Ahí, pero no hizo nada tampoco trascendental. Las esquinas quemadas. Los safety's eh, perdidos en ciertos momentos. Entonces creo que sí. Rogers se encargó de... Mmm, ¿cómo, de ¿Cómo decirlo? De mmm, desnudar un poco a nuestra defensiva. ¿Y dónde están los puntos débiles? Y yo no sé cómo le vamos a hacer. Porque el centro es un problema en la línea defensiva. Eh, hoy ya estuvo King Long, insisto. Quiero ver más de King Long. No lo voy a seguir crucificando. Yo sé que muchos de ustedes me dicen: No seas así con Kinlow, no seas así con Kinlow. No quiero ser así con Kinlow, pero un doceavo pick general. Eso es neta, es todo lo que puede dar. Está cañón, ¿eh? Armset por Boxer Ahí les encargo. Bosa es el único que para mí se rescata hoy en el juego a la defensiva. Sí se cierran al final. Sí, sí. Se sacan la casta. En los últimos drives de Green Bay, pero en el último... Creo que está también más error de Demeco. Tenías que ir por Rogers, Yo hubiera ido por Rogers, ¿no? Obligarlo a tirar rápido con los, con los backs defensivos atrás. Slants, no sé. Cuidar las bandas. Y el centro, pero en la zona corta. En fin, yo no soy ningún coach. Y ni quiero parecerlo, ¿no? Nah, no me hagan caso. Simplemente hablo desde mi ignorancia y desde mi... Muy humilde perspectiva. Acerca del partido. Equipos especiales, miren, el primer touchdown, si no ha sido por ese regreso, yo creo que no sacamos puntos en la primera mitad, afortunadamente se dio y nos costó todas este, poder anotar, pero se anota. El primer dive de la segunda mitad, muy bueno para puntos, ¿no? Y ya se empieza a pelear. El, el, el, el, el partido estaba así y se nivela con la actuación de San Francisco en la segunda mitad, que me parece que juega mejor que Green Bay en la segunda pero pues Rogers es Rogers, insisto, ni modo, y no se la estoy cromando a Rogers, por si ahí lo andan pensando, pero, pero pues es que todos lo vimos y el que no lo vio, pues está ciego, la neta es que este juego nos lo ganó Aaron Rogers, la estrategia de Rogers fue, y fue el capitán en el campo, no, o sea, ni modo, hay que aceptar cuando, cuando son mejores y Rogers fue mejor hoy, que la defensa de los 49 de Michael Ryans todavía tiene mucho, mucho tramo que aprender, si no se lo van a seguir chamaqueando corebacks como estos y siguen los Seahawks dentro de 8 días y ahí les encargo porque los Seahawks han perdido pero Wilson es Wilson y si no han visto ustedes el ataque aéreo de los Seahawks con D.K. Beckham y Tyler Roquette ahí les encargo que le echen una revisadita no sé qué vamos a hacer con el tema de esquineros no sé George Norman si va a regresar se lastimó el pecho me parece no sé qué tan grave sea mañana o hoy ya lo hemos sabido porque es lunes te lo están viendo eh, tema de los corredores preocupante Y cómo se siguen dando las lesiones No sé Ahora bien, dicho todo esto eh, Me parece que, que también hay que rescatar Que San Francisco pelea ¿no? Rescata el juego y se mete y le da juego a los empacadores En un juego que parecía que Nos iban a dar una arrastradota no 17-0 iba a punto de acabar la primera mitad San Francisco eh, Logra emparejar el juego Y casi lo saca eh, rescatable lo de Jimmy G en la segunda mitad me parece que insisto es último drive para eso se le paga lo que se le paga al señor y cumplió lo hizo bien y puso eh, el balón para llegar a la, a la zona de anotación lástima de su primera mitad pero eso es rescatable eh, la defensa se cierra en los últimos eh, drives de, de, de Green Bay peligrosos y mantiene el juego ahí en la raya eh, y bueno, no caigamos en pánico, miren. Semana 3, primer juego que se pierde. No es que se estu estuviera prospectado la derrota, pero sabíamos que Green Bay era uno de los equipos que más eh, nos iban a costar y que más duro iba a ser. Yo pensé que íbamos a ganar porque era en casa, por todo lo que envolvía el juego. Ni modo, el, la, el equipo llegó hasta la segunda mitad en general. Y pues ni modo. Pero miren, no podemos ya... ya, ya des, eh, Tan temprano en la temporada. Así como hace dos... Unas semanas se los dije. Ya saben, 2-0, ¿no? Por eso ya... ¿No? A echar las campanas al vuelo, ¿no? Y esta derrota... Tampoco es como para ya caer en pánico. De que se tienen que hacer cosas. Se tienen que hacer. Tanto en estrategia, en sistema. Como a nivel directivo. Porque hay cosas que hay que ver que se va a hacer. desafortunadamente no tengo mucho que ofrecer en draft. Y si vamos a hacer trades. Pues, ¿qué vas a dar, no? A cambio de qué. Ante lo que nos está pasando. Um, me quedé también... Antes de terminar, me quedé también con la sensación de que, de que Trey Lance pudo haber sido utilizado más. No sé ustedes, no porque yo crea que, que, que ya tenía que entrar a tomar la titularidad, no. todo está en, en, en, en la curva de aprendizaje y estoy de acuerdo con que Shanahan todavía no lo miente. Pero hubo momentos puntuales en que creo que, que Lance pudo haber desestabilizado a la defensa de los Packers si lo hubiera metido más, ¿no? Creo que era un juego que se prestaba, pero bueno. Al final el galopolo se termina poniendo alto por x con Rogers y casi casi como 2019 con Breeze, un, un duelazo y aquella vez lo sacamos contra los Saints, esta vez no nos tocó, eh, Rogers hizo su magia, um, y les digo no entremos en pánico, no, no nos desesperemos, semana 3 miren, los jefes van de sotaneros, si hoy acabara la temporada los jefes no entran a playoffs, y ustedes y yo sabemos que eso no va a pasar, los jefes se van a meter a la post y son de los favoritos, eh, ¿Quién más? Eh, Estampa pues bien, pierde con los carneros, ¿no? Y eso tampoco nos podemos pensar que ya por eso los bucaneros ya chafiaron y que el ramson son el favorito. Tampoco es muy temprano en la temporada para hacer juicios y ya sacar conclusiones. Lo de San Francisco eh, es preocupante, sobre todo por los huecos que hay en ciertas posiciones, y en ciertas unidades. Pero creo que si San Francisco empieza a, a, a meterse al juego desde la jugada 1 la historia puede cambiar, se tarda mucho en carburar San Francisco y eso nos está costando puntos y, y hoy nos costó el juego. Eh, pero tranquilos, creo que todavía es la temporada joven. Si hoy terminara la temporada, San Francisco está en playoffs, ¿no? Séptimo lugar de la conferencia. Entonces tranquilos, no pasa nada. Los cardenales ganan contra unos manquísimos jaguares y aún así les costó trabajo. Los Rams se ven fuertes en este momento, semana 3 en este momento... Eh, el rival a vencer de la, de la división oeste de la nacional son los Rams. Pero San Francisco, no nos desesperemos, creo que hay cosas buenas. Yo espero que regrese el ataque terrestre y con eso vamos a estar mejor. A la defensa, Ryan's tiene mucho, mucho, mucho que ponerse a estudiar. Mucho, mucho que hacer contra estos callbacks que no son ni Goff ni Hearts. ¿no? Rogers ya es otro tipo de bestia y hoy se vio. Eh, increíble lo que hizo Rogers. La verdad increíble Con 37 segundos Sin tiempos fuera A mí me gustaría ver Que nuestros corebacks Pudieran hacer eso Pero bueno señores eh, Eso es lo que pasa eh, Que no cunda el pánico Tranquilos Respiremos eh, Semana 3 Todavía falta mucho tramo Por recorrer y, y a pesar de todos Los pesares de hoy eh, San Francisco casi se lleva al juego Eso es lo rescatable Casi ganamos Estuvimos a nada pero ni modo. Eh, bueno, hasta aquí lo dejo ya. Es demasiado. Eh, ya analizaremos un poquito más a fondo el jueves en Canal 49 lo que fue este partido con números más reales. No, este, y a revisar el siguiente rival que son los halcones marinos de Seattle. Nada más y nada menos. Nuevamente en el Device Stadium. Vamos a recibir a Russell Watson y compañía y vamos a hablar de ese rival. El jueves Canal 49. El miércoles nos, nos vemos en Twitch, ya saben, ahí, ahí cotorreamos, ahí platicamos, ahí toda la onda. Este, los premios ya, ya el día de hoy me pongo en contacto con ustedes, amigos, para ya hacer la entrega, para ponernos de acuerdo con las entregas. Eh, ¿Qué más? Y pues ya saben, el, el, el sábado la simulación, extraída de Twitch del miércoles. Y pues a, a tratar de enfriar nuestras cabecitas, porque sí estuvo, estuvo cardíaco ya, creo que sí voy a tener que contratar a un cardiólogo... Para la, próxima, este, para la próxima semana, porque si sí, de repente siento que me desmayo de tanta este, presión. <risas> ¿Qué, qué, qué, la... qué sufrimiento, señores. Yo no sé por qué nos hacemos esto, pero es, es parte de amar a este equipo. En fin, señores, les mando abrazote y los dejo con los miembros dorados de Canal 49. Ya saben que está es la opción de unirse. Si quieren volver miembros dorados de Canal 49 y seguir apoyando este canal. Para llevarles toda la información de los San Francisco 49ers semana tras semana. No, por el amor que le tenemos a este, a este equipo, ahí está el botoncito de unirse. Eh, suscríbase al canal, denle like al video si les gusta, compártanlo en sus redes sociales y los veo en la caja de comentarios. Les mando un abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben, Go Niners!